Porque la va es color rosa. Mire que no sé. No, ¿Qué es eso. Es un para Semana Santa. Ah, ah, órale. ¿no para Semana Santa? Hola, qué tal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos cerca de lo que es la Plaza de San Miguel Mario. No más que acabamos de ver que es como un tipo Tianguis lo que hay aquí. No, y está enorme, fíjate. Todo ¿Cómo todo le, todo le todo llaman todo. aquí a esto, Nano? Allá le Mercanguis. llamamos Tianguis. ¿Tianguis. Ajá. Este mercado. Un este mercado? Es el mercado. Ah, ok fíjate, lo que me da mucha atención que hay muchas tiendas del Salvador. Sí, con la imagen exacto. del Mira, te iba a decir, ahí está oh, la... la, la, la es? Gracias, gracias De todo, todo, ah, completito Completo Venden wow. fruta, venden todo y Hay Esa un... firmada estoy viendo ah, Mira, sí oh, oh, pero, pero, Esa es la de son... la Nando, Nando Son firmas como chabeliadas <risa> ¿Qué chabeliado? Chabeliado es como que imitación Ah, ah okay, okay, ok, sí, sí, sí, claro Y pues fíjate, Nando ¿Y si nano, las compran así, de verdad, Sí Sí, Ajá, pescado, de comida, pescado, es pescado. Wow. No, no, es También que... pupusas, venden de oh, todo. Wow. Artesanías. Es que se supone que en un mercado vas a encontrar de todo. Sí, de todo. Y Nano, Nano Cerote, no. te dijeron, ya te ah, conocieron, güey. Y te ¿verdad? dijeron Cerote, ah, la vida, primera impresión. señora, te No, aquí te dijeron Cerote, güey. Cerote, ¿es yeah. buena palabra? ¿Vamos a reclamarlo o qué? Vamos a reclamar, Buena palabra, mira aquí lo, aquí lo puse ahora. Es lo que, que, son diferentes, es exacto. Gusta. Es lo chido. Y luego lo que veo que también tienen seguridad aquí en San Miguel, sí, los ya, camiones. No, ya está el ya lo mandó Ya. Órale. y luego aquí los camiones como que los tunean los ponen así más bajos más aunque ah, aquí Mario en San Miguel lo que estoy viendo que ya hay camiones más modernos como esos sí. y no están tan tuneados como lo hemos visto en la parte céntrica de San Salvador que sí es como dice Mario. ¿Cómo están, en Salvador? están Venga, venga, venga. Mario, coméntales ah. cómo están lo que estabas comentando. Ah, vienen pintados con rótulos de Goku, de. de. de muchos cómics. Ajá, y salen exacto. Claro, claro. Vamos, vamos. Un huevo, me Qué <risas> este carrito. Pura cosa. Ah, naturales. Hierbas, naturales, para. Para ponerle sabor a todo. No, para la Son especias para también. Enfermedades. No, pero también venden mucha especia ¿verdad, Nano? Sí. O sea, para cocina. Claro. ¿Qué venden aquí? Oh, vale. sí, fresco. Fresco. Cebada, jamaica, ensalada, cocoa. Wow. ¿Cuánto vale? ¿Le puedo hacer Mira. una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la cebada es color rosa? Mire que no sé. ¿No sabes? ¿Qué no? No, nos ha asombrado mucho porque allá la cebada, la cebada diferente? Porque es diferente. ¿Por qué es color rosa? Ajá. ¿Te ponen colorante? Ah, ok. Es que fíjese que allá ah, nosotros bueno. somos de México y la cebada es de distinto color. Es como ¿eh? esta. Como la de horchata aquí. Ah, ¿eh? similar. Muy similar. Ajá. Nomás sí sabe muy rica esa porque es como con fresa. Ajá. Allá es cebada con fresa. Ajá. ¡Ey, para agarrar, agarren! A ver, ¿este es de chocomil? Algo así. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿De serio? ¿De qué es Es este? cocoa con leche. No. ¿Cocua con leche? No, yo pensé que voy a agarrar este de rosita. Yo voy a agarrar de ensalada. ¿Cuánto sale? Un dólar dólar, ¿Dólar cada una ¿Ya estuvo? Ya. ¿Ya ah, ya oh, nos ganó Muchas gracias, gracias. Mira, A mí me gustó probar esta agua Desde que la probamos en Cara Sucia. Sí, vamos Y a ver si lo merita porque Pues a la larga sí calienta mira. A ver, oiga Silvia usted le va a hacer la pregunta ¿Por qué la cebada es color rosa? que no sé que le ponen. No, no, es hecho, es que es que el avo ya viene en polvo ahí aquí es viene ya wow. le le Ah, ya polvo. viene en polvo. Oh, qué ricas se ven Ay. esas cocas. Creo que la regué en comprar el agua. No, hombre, no. Eso es más nutritivo. Pero ¿cómo la venden en bolsa? En sí, bolsa A ver, a ver. En casa. A, ver, a, ver. A, ver a ver, ven el agua? Ven, el agua cambio? Ven. Cambio. Cambio. Sí, Cállate. A ver, le vamos a comprar tómatele, una coca tómatele, para ver tómatele, cómo tómatele, las preparan aquí. ¿Cómo es cómo las preparan? Tómasela. ¿Con hielo? Ah. mande. por lo menos María me invitar. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí, Yo quiero ver cómo las prepara las cocas. nos hace curioso que ¿Cómo ande se han hecho así? con Sí, pero se nos hace curioso porque en México no lo ves con su con su hielo. Sí, es muy raro en México. te vienen pura de plástico. Ajá. Pura de con la sí, Ah, por... órale. Ah, en bolsa. Si sí lo venden allá, pero no es, no es tan común. Ah, okay. la, la gaseosa. Guau. Ah. Wow. bien heladita, con bien buena. Con pajilla. Okay. E esto me recuerda, ah, bien, no. okay. me recuerda mucho a México. Bueno, una. <ríe> Otra, porfa. Vamos no, a tomar Si, sí, ahorita voy a encargar una. Yo pago. Yo pago. ¿Cuánto tiempo es lo que recorre vendiendo sus cocas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y si todas? las vende todas? ¿Si ¿Sí las vende todas o no? Oh, le sí, quedan para el día siguiente? Sí. Es que tenemos la duda que si aquí en el Salvador toman sí. mucha coca Sí Es bastante Wow Si ¿Sí sabía que la coca más rica es la de vidrio Sí, sí. Esa es la más rica Sí, se corre el mito allá donde vivimos que es la más rica y la más buena Agárrala Mario, porfa Ah, también trae churros, taqueritos, de todo Lo que me llama mucho la atención que aquí se maneja mucho la marca Diana, Mario. No más que también se vende en Guatemala. Por eso es que trae dos precios, Mario. Haz de cuenta que cuesta un quetzal o cuesta 15 centavos, o sea, un cora. Qué rica es la coca en bolsa, Mario. Neta que se disfruta mucho esto. Ya de cuando yo estaba pequeño sí la tomaba en bolsa. Yo también. Es que hagan... Bueno, yo cuando estaba en secundaria, no sé cómo le conozcan a ese nivel escolar aquí en El Salvador, pero cuando estaba en secundaria, como vendían afuera de la escuela, Ahí me compraban mis cocas. De hecho, Mario iba en la misma secundaria que yo. Se dice que puedes encontrarlo todo un poquito más barato, Mario. Lo que Mario. me gusta es que se preocupen por el cliente. Le ponen sombra, mira. Exacto. Lo que le comento. Ustedes ven la casa y le compramos otro de los Ah, pocos, ¿no? Es curtido. ¿Repollo ¿Ya o preparado? curtido? Es ya ya no, ya, curtido ya preparado. Ya lo venden preparado. Eh? Órale. Para los que ah, no sabemos hacerlo, ¿verdad, Nano? ¿Ah? Para los que no sabemos hacerlo. Sí. <risa> Oye, Nano, ¿tú cuándo...? Nano, ¿tú cuándo...? Nano, ¿cuándo...? Ah. ¿Cuándo...? Es que el Nano es famoso aquí. Ah, Nano es famoso. Pásame, ¿cómo le haces? A ver. Pásame. Pásame. Diablo, a ver. A ver, así te hablan las bichas, ¿verdad? Todas mi quechura, ¿verdad? Se lo, contagió, se lo contagió o quién No, me va a pasar todos sus fans gays. Ah, exacto. Hey, sin nada. ¿Qué ibas a decir, Mario? Este ya se me olvidó. No puede ser Porque que se haya olvidado. Ah, eh, exacto. Que, que, si vinieras al ¿qué comprarías aquí? Ah, cierto. ¿Qué comprarías? De, de, arriba, ¿De ropa, esta. De esta. Papa, mi vieja. Ah, vale. ¿cómo cuáles Como Como esta y sí, aquí encuentras toditito, toditito toda la dólar, la dólar, toda dólar. A dólar, a dólar, a dólar Como allá en San Salvador, ¿verdad? ¿Te recuerdas hace un año? Ya oh, tienen las botas preparadas sí. sí Vuelta a pescado Pescadito Oh, el camarón. ¿Qué es eso, ¿El? punches. Punches. punche? Punche Punches Cangrejos Cangrejos Ajá. Y están, vivo? ah, ah, cangrejos están ¿no? vivos Ah, ¿no? ¿no? están vivos Están oh, vivos, oh, güey Sí, para Órale Están chiquitos ¿Y son caros o no? En dólares A dólar, pero ¿cuántos? ¿Uno? Ah, como tres, tres de esos a ¿Qué? dólar. ¿Qué? Ah, están ¿Qué? buenos. Tan vivos. Bro? 20 pesos. sale económico Mario, allá sí se, se sale bueno, muy no caro. Es caro Neta, allá ah, fíjate que también es caro, nada, ¿no? pero a ver, a comparación. Saludos, el señor. Ah, ¿sabes? saludos. Está muy grande el mercado, güey. No, wey. Queso. Ah, el queso. Ah, no, el queso, Mario. Fíjate ah, que nos comentaban que aquí en San Miguel es muy rico el queso. Mira nomás. Es lo mejor que tiene, El queso y la crema también. Mario, mira, güey, parece que estoy en Ciudad de México Me parece mucho, güey. Wow. Ajá. Mira, por favor. Me ha pecado para Semana Santa. ¿eh? Ah, no ah, pescado para Semana Santa. Y eso es como después se prepara? Me da ganas de algunas, justo sabe, y me lo mandan a comprar. Ah, <risa> sí, sí, sí, sí. Me no, para <risa> Semana Santa. ¿no? Le gusta mucho a la gente. Ah, también venden maca. Con huevo. Wow, con huevo. Sí. Órale. Está no, pegonito. Bien pequeñitos, yo no sé cómo, cómo los pescan, es, es como el camaroncita de la sopa marucha. Ajá. Es mini, todo es mini. Sí, es lo bueno. No, pero sí está enorme. ese está tiene muy grande, güey. ¿Qué es eso usted? Turrias. turrias O caracoles. Guau. Wow. ¿Y cómo, cómo se comen? Con arroz y arroz. Qué rico, o sea, es el... algo. Wow, qué chido mercado. Fíjate, yo eso nunca lo había visto. No, no yo no, tampoco no. no lo conocía. Esa es, es esa es. No, es que esta es almeja y es turria. Esa, esa es Almeja. Almeja y Turria. Oh, ok. Por la sopa. Ajá. Y pues wow. Mario, qué chido conocer aquí. Vamos a conocer esta un poco onda, más. Esta onda muy bien tradicional aquí, mira. ¿Qué son? ¿Qué son, Estos son palomitas. ¿A carameladas? A carameladas. Ah, y pero en bolitas. Bolita. Y las hacen en casa, ¿ah? ¿eh? Ajá. No, son sí. como las del cine. Orale, alboroto. No, ¿Cómo? Además, alboroto. Órale. ¿Cómo? Alboroto. Alboroto. alboroto. alboroto. Pero si sí es pero sí es como palomita o no? Es de maicillo. ¿De maicillo? ¿Qué es el maicillo aquí? No, es como, un es como una forma de maíz, pero lo único que es más chiquitito. Es redondito. Ah, y ahí la agarramos okay. comiendo, Paulo. Lo agarramos comiendo. Eh, Pero de todo, muchas gracias, gracias por, por el por dato. Motivo. Comentaba Nano que esa es la flor más tradicional en la comida salvadoreña, ¿verdad Nano? Es la flor la de isote, la, la famosísima flor de isote. ¿Y esa para qué la usan? No, no, no, es la que está en el acudo de salvador. Ah, ah, Pero okay. cómo se puede comer. Se come, se hace cocida y después hay un huevo Ah, ok, entonces, entonces está Está en la bandera del de Salvador Fíjate que nunca había puesto atención, Mario Y wow, es un dato muy chido ¿Y, y es fácil encontrarla o no? ¿O es difícil, no, ya, por parte, la, la flor. Ah, y aquí nos venimos a encontrar con la flor de Isote Ah, la flor de Mario Wow Incluso la podemos buscar en Google y van a ver que sí es cierto ajá No, pues sí te creemos, nano. ¿Cómo no te vamos a creer? <ríe> si tú eres pues salvadoreño, debes de saber lo que representa tu bandera, Mario. Exacto. exacto. exacto. Y pues bueno, Pau, les dimos un tour rápido. Sí, por el exacto. Mercado de aquí de, de San, San Miguel, Miguel, Mario. La verdad estuvo muy paunito, muy padre. Se parece uh, a lo que es Ciudad de México, pero tiene diferencias. Pues cada país tiene sus diferencias eso, y es lo bonito. Sí. Y por eso es más que nada grabamos ah, algo rápido para, para que conocer. Den... Ah, para porque que... fue la primera vez, sí, Mario. Es nuestra ah, primera impresión. Es la exacto. Primera vez en un mercado. Es más que, ah, que nada en San Miguel. Exacto. exacto. Así que, Mario, Esperamos que les haya gustado Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita, Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. Y a TikTok. Y a todas partes de Mario. Ahí estaremos activos. Así que nos vemos hasta el próximo video. Y hasta y la próxima. Espero les haya gustado el video.